Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a otro encuentro de charlas eh, TAB. A quienes están de manera virtual acompañándonos y quienes están aquí de manera presencial en el Centro Médico de Mar del Plata. Segunda charla TAB en este mes de octubre del año 2022, en esta nueva etapa que encara este concepto, esta marca, ya que es TAB, temas actuales en bibliotecología. Hace 13 años que los temas actuales en bibliotecología, de diferentes formas, en diferentes instancias, formatos, virtualidad, presencialidad, viene brindando un espacio de debate, de reflexión, de capacitación, en el ámbito de la documentación, la bibliotecología. Y este año también, sin perder nada de todo eso, incorporar la temática de la salud, para que las charlas que se brinden aquí, estas charlas tab temas actuales en bibliotecología, también tengan que ver con el ámbito de la ciencia médica y la salud. Por ejemplo, hace unos días estuvo con nosotros Ariel Busico, Master Trainer en Programación Neurolingüística, entrenamiento en Tecnologías de Comunicación Humana, Conversaciones Públicas y Privadas, fue la primera charla TAB muy, pero muy interesante a quienes están en el ámbito de la bibliotecología como a quienes están en el ámbito de la medicina. Y hoy nos preparamos para una nueva charla. Queremos agradecer en la apertura la presencia de todas las personas en virtualidad y también acá en presencialidad. Y los auspicios institucionales de EFE, Health Education for Equity, la Sociedad Argentina de la Información, la SAI, la Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios Profesionales de Rosario, la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias Graduadas de la República Argentina y nos están acompañando también desde el Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Participación, inscripciones, interacción con todo el país, también desde la República Oriental del Uruguay y desde otros países que se suman a estos encuentros. Un saludo cordial y fraterno. Tenemos gente de Balcarce y Tandil, como también desde Córdoba y desde muchas otras provincias argentinas. Lo comentábamos en la apertura, este año la jornada Temas Actuales en Bibliotecología se ha transformado en las charlas TAB Estas tres charlas, esta es la segunda. La idea es mantener nuestro trabajo histórico sobre la comunidad bibliotecaria y acercarnos a nuestra propia comunidad de origen. Somos la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. Esta es una actividad científico-académica de carácter gratuito y dirigida a colegas, profesionales, estudiantes afines en áreas de las ciencias de la información y también en la medicina. Esta iniciativa de la Biblioteca del Centro Médico. Y hoy nos encontramos, a partir de ahora, con Alejandra Clark, editor Team Manager Plus One Public Library of Science. Y vamos a conocer un poco más de Alejandra Clark. Es la editora de la División de Ciencias de la Vida de PLOS ONE. ¿Qué es PLOS ONE? Es una revista de acceso abierto revisada por pares que considera todas las investigaciones científicamente rigurosas independientemente de la novedad. Como editora de división, Alejandra Clark es responsable de desarrollar la Estrategia de Ciencias de la Vida para la revista y además lidera el equipo de editores del personal de Ciencias de la Vida. Como editora de Plus ONE, Alejandra Clark participó en el ensayo Icarus impacto de una intervención para mejorar el cumplimiento de las pautas ARRIVE, Icarus, dirigido por el grupo de investigación Camarades con Emily Sina y Malcolm McLeod, y fue miembro del grupo de trabajo ARRIVE, involucrado en el desarrollo de las pautas ARRIVE 2.0, revisadas, destinadas a mejorar la presentación de informes y, en última instancia, la reproducibilidad de la investigación con animales. Estamos en Mar del Plata, estamos en todo el país, en países limítrofes y Alejandra desde Londres también para hablarnos de esta experiencia. Así que comenzamos con la segunda charla TAB en este mes de octubre de 2022 con ustedes, quienes están presencial en Mar del Plata y virtual en todo el mundo, Alejandra Clark. Bien, Alejandra. Luego de la presentación de Pablo, que hoy lo tenemos a la distancia, este, bueno, te damos la bienvenida, muchas gracias por participar, por aceptar nuestra invitación, y bueno, ya puedes dar comienzo a, a tu presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Pueden ver la, la página esta de PLOS? Sí, okay. Primero que nada, muchísimas gracias por, por invitarme a dar esta charla. Es un placer poder compartir un poco de, de PLOS y eh, es la primera vez que doy una charla en castellano, 100%, así que eh, espero me entiendan claramente. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela. Entonces, la, la, el título de la charla es una historia sobre la transformación de la visión científica. Y decidí... De distribuir esta charla en distintas partes. Primero les voy a contar un poquitito de PLOS, de la organización, y después les voy a contar de lo que es la ciencia abierta desde dos puntos de vista. Desde el team en PLOS, que se encarga de Open Science Research, de investigación abierta, y después en la parte 3, de la, desde el punto de vista mío, como editora en la revista de PLOS One. Y al final les voy a hablar de, lo que, de, de otro trabajo que están haciendo el team de Strategic Partnerships en PLOS, para hacer que la publicación de ciencia abierta sea más fácil y equitativa y, y llegue a más partes del mundo. Entonces, ¿qué, ¿quiénes somos? ¿Qué es PLOS? PLOS eh, quiere decir Public Library of Science, que es la biblioteca pública de la ciencia, y cada una de estas palabras, biblioteca pública y ciencia, son clave en la misión de la organización. PLOS comenzó, eh, o, o, somos una organización sin fines de lucro, con misión de acelerar el progreso en la ciencia y medicina, transformando la manera en la que comunicamos la ciencia. Empezamos en el 2000 con esta carta que les muestro acá, que es un extracto de la carta que fue escrita por tres científicos, la cual eh, ellos ponían la visión de lo que querían hacer, porque estaban descontentos con la forma en la que se publicaba la ciencia en ese momento. Entonces lo que ellos estaban tratando de promover o de apoyar era el establecimiento de una biblioteca pública, que sea accesible a todos, y que sea la que tiene el récord eh, científico. Y, y puse en rosa las palabras claves, y, lo, y lo, lo más importante es que ellos creían de que el archivo permanente del récord científico debía pertenecer al público, y no solamente a las editoriales eh, que existían en ese momento. Entonces esto fue en el 2000. En el 2001 se, se fundó la organización como Public Library of Science, y en el 2003 se lanzó la primera revista científica que se llama Plos Biology. Eh, Plos Biology es una revista selectiva de todo el área de biología. Un año más tarde se lanzó Plos Medicine, y en el 2005 revistas un poco más eh, específicas de biología computacional, genética y patógenos, y en el 2006 se lanzó la primera, lo que le dicen Mega Journal, que es una revista que abarca todos eh, los ámbitos de la ciencia, y que en vez de ser selectiva, eh, tiene como, como requisito de que la ciencia que, que, que se publica tiene que estar bien rigurosamente eh, realizada. Pero la novedad en sí no es un requisito para publicar en Plus One. En el 2007, un año después, se lanzó una revista eh, que se llama Plus Neglected Tropical Diseases, que son eh, eh, enfermedades que en ese tiempo se consideraban eh, no, que la gente no tenía mucho interés, como abandonadas, eh, para darle eh, una, una casa a ese tipo de estudios que hasta ese entonces no, no eran fáciles de publicar. Y más recientemente, solamente el año pasado, lanzamos cinco nuevas revistas y todas estas están eh, diseñadas y basadas con los objetivos de desarrollo de sostenibles eh, realizados por, por las Naciones Unidas, y, y para tratar de tener un alcance más relevante y más tópico en, en los problemas actuales que, que, está, eh, que tiene el planeta hoy en día. Por ejemplo, agua y sanidad, eh, salud pública, el cambio climático, eh, salud digital, y sustent sustentabilidad y transformación. Entonces, ¿qué es lo que tienen todas estas revistas en común dentro de, de, de las revistas de PLOS? Y todos estos son eh, cosas características que todas ellas comparten. Les voy a mencionar algunas nada más, pero, eh, por ejemplo, todas las revistas eh, promueven de que los autores pongan los protocolos, suban los protocolos a una plataforma que se llama protocols.io, que es accesible a todos, es público y gratis, Todas las revistas promueven de que los autores eh, suban los trabajos en repositorios de preprints antes de mandarlos a, a las revistas para que sean formalmente revisadas y publicadas. Eh, todas tienen revisión abierta, todas son publicadas con esta licencia que es últimamente abierta, que, que quiere decir que cualquier tipo, todo el tipo de contenido que está publicado en cualquier revista de Plos se puede reusar de, de, de todo, o sea, todas las figuras, métodos, eh, todo puede ser reusable siempre y cuando la persona que lo está reusando le, le dé crédito a la, al, al autor original. Y después también otra cosa interesante de todos los papers de PLOS es que cada uno de ellos tiene una sección abajo en la que cualquier persona, ya sea del público o un científico, puede comentar sobre los, los trabajos. Entonces esto como que promueve la, la discusión entre distinta gente respecto a los trabajos científicos que se publican. La evolución de todas estas eh, prácticas o, o algunas de ellas son políticas que hemos implementado es la siguiente. En el 2014 fue cuando se, se implementó la política de disponibilidad de datos y esto requiere que toda gente que publique en cualquier revista de PLOS tiene que eh, escribir una declaración que confirma que todos los datos que son utilizados para llegar a las conclusiones que se están eh, informando están eh, compartidos sin ningún tipo de restricción. Un, año, o de un par de años después se implementó la taxonomía de Orchid, que es una taxonomía eh, estandarizada para darle crédito de nuevo a cada uno de los autores dependiendo del tipo de contribución que están dando en, en los trabajos. Un año después se eh, empezó una colaboración con, con la organización esta que se llama protocols.io para tratar de promover de que los autores pongan los protocolos de cada estudio en, en este repositorio. El año siguiente se empezó una colaboración con Bioarchive para promover de que la gente ponga trabajos en, en Bioarchive antes de, de publicarlos. Y en el 2019 eh, lanzamos la publicación de, del proceso de revisión de cada uno de los artículos, si es que los autores eligen hacerlo. Y finalmente, un par de años atrás, en el caso de Plus ONE, lanzamos este tipo de, de artículo, que se llama Register Reports, que son eh, informes preregistrados, o sea, los planes de los estudios científicos antes de hacerse. Entonces, ahora eso es la historia de, de las cosas que han sucedido en, en PLOS hasta el día de hoy. En, existe un grupo que se llama el Open Science Research Team que está constantemente investigando todas estas prácticas y tratar de promoverlas en, en distintos ámbitos. Entonces, lo que les voy a hablar ahora son los tipos de proyectos que, que en los que están eh, activamente eh, trabajando ahora. Primero vamos a tocar un poco, eh, vamos a hablar de, de lo que son los métodos de cómo tratar de promover el, el Compartir más los protocolos y los códigos informáticos de cada paper, los datos de cada estudio, y también los preprints, cómo subir más preprints antes de publicarlos. Entonces, los, los métodos abiertos consideramos nosotros que es una mezcla entre los protocolos eh, que se utilizan para hacer el experimento y los códigos informáticos en el caso en que ellos sean utilizados para los análisis de la, del data, por ejemplo. En el caso de los protocolos, se sabe esto por mucho tiempo de que la mayoría de los estudios que se publican en la día por una cuestión de que había límites de, del número de palabras que se podían publicar, que los papers en plus no tienen límite, pero históricamente esto era una restricción. Lo que pasa es que los métodos son muy eh, cortos, entonces es difícil para cualquier persona que quiere reproducir esos experimentos de poder hacerlo. En el 2017, PLOS eh, empezó una asociación con Protocols.io para tratar de promover de que los autores que publicaran en PLOS también eh, subieran los protocolos a este repositorio. Pero desafortunadamente desde el 2017, solamente de acuerdo a nuestros números, solamente menos de 1% de los autores estaba usando esta opción. Entonces el Open Research Team empezó a investigar y tratar de, de entender cómo podíamos mejorar esto. E hicieron entrevistas con distintos eh, investigadores, y, y, y la solución a la que llegaron es la, el lanzamiento de este nuevo tipo de artículo, que es, eh, está en la revista en la que yo trabajo, Plus One, que se llama Lab Protocols, que es un, un tipo de, de artículo que la gente puede mandar, que es fácil para los autores, en el sentido que solamente tienen que... que tener el, obviamente el artículo, el, el título del artículo, una introducción mínima para explicar la base, por qué existe el, el protocolo este y para qué sirve. Y después en la sección de métodos, eh, materiales y métodos, tienen que presentar nada más el link de el, del repositorio este de, de protocols.io en el cual va a vivir el, el protocolo este. Y por supuesto los, los resultados que se espera de este protocolo. Entonces la idea es que cuando se publica este protocolo en Plus ONE, que fue revisado por, por expertos en el tema, existe en el, en el paper en sí mismo un, un link, que si uno lo hace clic ahí, lo lleva al protocolo en sí que reside en, en esta plataforma protocols.io. Y lo interesante de esta plataforma es que todos estos protocolos viven ahí permanentemente, pero se pueden eh, ir modificando, y como tiene el link acá arriba a la izquierda, versión 2, hay distintas versiones, entonces uno eh, es, una, es un archivo dinámico que va cambiando a medida que la comunidad lo va utilizando. Y en principio está ahí eh, útil para cualquier persona que lo quiera, eh, que lo necesite. Entonces esto es un tipo de artículo que fue lanzado en el 21, y ahora les voy a hablar otro tipo de, de, de experimento en el que este, el Open Research Science Team ha estado trabajando, que es en los códigos informáticos. Y esto surgió específicamente en la revista de Computational Biology porque los editores se encontraron de que querían incrementar la accesibilidad de los códigos informáticos de los trabajos que ellos estaban publicando. De la misma manera que antes, el team este de ciencia abierta hizo varias entrevistas con distintas gente de la comunidad. Y llegaron a la conclusión que, que la mejor solución para poder incrementar esta práctica era implementar una política de, de compartir el código informático esta, pero obligatoria. Los resultados de esto demuestran que desde que se implementó esta política ha habido un incremento en, el, en esta práctica, y lo importante es que ahora el, aproximadamente el 86% de los artículos de esta revista están compartiendo los códigos estos informáticos. Entonces, la, la idea es que esto va a ayudar a la reproducibilidad de, de, de los estudios que se publican acá. Ahora les voy a hablar un poquitito de lo que son los datos, de a qué nos referimos con, con datos abiertos. Y de la misma manera, cualquier tipo del de, dataset que se utiliza en los papers, cuanto más accesible y fácil de usar es, más eh, son las chances de que el trabajo ese se, puede, se pueda replicar y, y avanzar la ciencia de esa manera. Este gráfico muestra nuestro, este es el data de todos los artículos que se publican en todas las revistas de PLOS, que desde el 2015 que se, que se introdujo esta, esta política, aproximadamente el 80% de los autores eh, comparten los datasets pero solamente una minoría son los que lo ponen en los repositorios. Pese a que ha habido un incremento desde el 2015 hasta el día de hoy, a un aproximadamente un 30% eh, que comparten los, los datos en repositorios públicos, permanentes, que son mucho más accesibles que, que, eh, que subir el, el dataset con los archivos dentro de cada paper. Entonces, eh, después de, de la introducción de esta política del 2015, 14, como les dije, 31% de los autores solamente, o sea, un tercio de los autores están hoy en día compartiendo sus datos en estos repositorios. Y según los principios de, de, de datos que se llaman FAIR, y FAIR porque son fáciles de encontrar, son accesibles, interoperable, y esto es importante porque indica que o requiere que el dataset sea fácil de extraer y reusar, y por eso reusable, que respecto a esto, que nos, a nosotros nos gustaría poder incrementar esto de alguna manera pero ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Entonces el team este ha hecho varias entrevistas, de nuevo, con distinta gente, distintos investigadores, y lo que han encontrado es que, en realidad, como todos sabemos, eh, la investigación requiere que los, los experimentos que se publican se puedan repetir y avanzar sobre ellos, y la mayoría de la gente, o sea, más de la mitad de la gente, usa el, el data que se publica, o que, de, de los papers que ya están publicados, pero la mayoría de la gente tiene problemas para poder acceder a ese dataset, y muchas veces tienen que contactar a los autores individualmente, y, y es mucho más, eh, más trabajo para los autores hacerlo de esa manera. Entonces, una de las soluciones que, que estamos investigando, y que el Team este está haciendo con la revista de Plus Pathogens en particular, es de integrar uno de estos repositorios dentro del sistema de, de que cuando los autores mandan el trabajo a Plus Pathogens, no tienen que hacer más trabajo yendo a otro lado a subir el dataset en otro website. Y, y el team este de Open Science ha estado trabajando con el User Experience eh, Team para probar la, las cosas técnicas para ver que funcione. Esto demuestra, es un, es un experimento que está todavía en proceso, y demuestra la forma en la que, en la que sucede. O sea, a medida que los autores mandan el trabajo al el estudio, a Plus Pathogens, tienen, eh, está todo automatizado, en el, está integrado, en el cual tienen que hacer clic en otro lugar para iniciar el upload de, de todo el dataset. Ponen los archivos y después lo, los revisan y obtienen un DOI, que es un identificador del dataset, nada más. Y la idea es que si el paper este es, es publicado y aceptado, el dataset este es eh, revisado por el team de Dryad, que es el nombre del repositorio de este público, que cura todo la, el dataset, pero de una manera, con el propósito de estandarizar el dataset para asegurarse que pueda ser mínimamente reusable, y una vez que lo consideran aceptable, ese dataset está eh, visible para cualquier otra persona que lo quiera utilizar. Otra solución que han encontrado respecto a, a cómo promover esta práctica es eh, dando unos links más prominentes visuales y para, para mostrarle a la gente, de, a los lectores, de que este, papel, este paper en particular ha compartido el dataset a un repositorio. Y esto es algo que todavía estamos monitoreando los, los resultados de esto respecto al reuso de todos los data sets que la gente está poniendo en los repositorios a través de esta, de esta intervención. Esto es como lucen los papers and pathogens en este proyecto ahora mismo, tienen este link que dice, sí, the data es, bastante, o sea, es gran, relativamente grande en la página, y la idea es que al hacer clic acá, lo llevan directamente a todo el data set en lo cual el trabajo este está basado. Y lo que estamos monitoreando es cuánto el, la proporción de gente que está haciendo clic acá, y después, eh, obviamente, las publicaciones que, que eh, surgen de, de esta intervención. Finalmente, les quiero hablar del trabajo que han hecho el, el team de Open Research en PLOS con respecto a los preprints. Y como probablemente todos saben, preprints son una versión de un eh, trabajo científico, de, de, del, del manuscrito en sí, que la gente eh, pone o sube en distintos repositorios públicos antes de que sean formalmente publicados. Y la idea de esto es de compartir su, los trabajos científicos lo más rápido posible para acelerar de nuevo colaboraciones y el mejoramiento del trabajo en sí. También muchas veces antes de mandarlo a, un, a una revista. Como les dije en una de las primeras diapositivas, en el 2018 PLOS empezó una colaboración con BioArchive para, de nuevo, facilitar el proceso de subir los artículos a los repositorios. Y esto, BioArchive, como lo dice el nombre, es un repositorio para trabajos de biología solamente. Lo que les muestra acá el, el gráfico este es que en las revistas que existían en ese momento en PLOS, que son estas y que son pertinentes, que, que publican en biología, lo que, lo que eh, muestran las barras azules son el, la proporción de gente que había optado por transferir los papers, que ellos cuando los mandan a las distintas revistas, nosotros les damos la opción que automáticamente ese manuscrito sea transferido y subido al repositorio de BioArchive. Entonces, como pueden ver, a través de los años hay como una, eh, una tendencia a, a esta práctica que, que está incrementando, está aumentando, y en gris se ven la gente que ha, por su propio lado, subido los papers a BioArchive sin hacerlo a través de nosotros. Entonces, lo, lo que vimos nosotros con esto es que le estamos facilitando el proceso a los autores, a una proporción de autores que, que no hubieran pensado en mandarlo por sus propios medios a, a, a, a BioArchive. Pero como les dije, eso era biología que de la medicina. Entonces sabemos que uno en seis autores aproximadamente mandan preprints antes de que, los, de que sus artículos sean publicados en distintas eh, revistas. Y en el, aproximadamente hasta el 2021 la mayoría de los preprints son para artículos de biología solamente. Con la pandemia que estuvimos en los últimos años nos hemos dado cuenta de la utilidad de, de los repositorios en particular con respecto a la medicina. Entonces lo que Explosa ha tratado de hacer desde el, eh, desde el año pasado es de también ayudar a integrar, de la misma manera que lo hicimos con BioArchive, con MedArchive, que es el archivo de medicina. Entonces lo que hicimos es integrarlo eh, en, los, en las revistas que publican artículos de medicina, y ellos son, como les dije antes, Medicine, Eclectic Tropical Diseases, Global Public Health, Digital Health. Y la idea es que esto le ofrece un esfuerzo mínimo a los autores, que está integrado en el sistema de, de cuando mandan los papers a, a las distintas revistas. Y lo interesante también es que una vez que el trabajo en PLOS, cualquiera de estas revistas de PLOS está publicado, están ligados al, pre, al preprint y viceversa. Y esto ayuda a que se puedan descubrir ambos tipos de trabajo, distintas versiones de los trabajos más fácilmente. <coughs> Entonces esto es como luce acá a la derecha, el, este es un típico paper de Plus One, a la derecha, arriba de todo, es una, que me parece que no lo mencioné antes, el Article Level Metrics, Son, eh, es una indicación de cuánto el paper ha sido visto, o compartido, o grabado, eh, es, da una indicación de la popularidad de, del, del trabajo en sí, y este es el link que eh, lo, lo liga al preprint. Entonces, si uno va acá, puede llegar al, al trabajo que está subido en MedArchive, y viceversa, MedArchive también tiene un link que dice que este trabajo está publicado en la revista esta de PLOS Medicine. O sea, que se puede ir de uno al otro sin problema. Todas estas cosas que les he estado hablando están eh, compartidas en un sitio de PLOS, que se llama acá Research by PLOS, entonces, si, si, si les interesa, pueden ir ahí, y ver muchísimo más de, de todas las cosas que les he estado hablando. Pero es algo que está constantemente siendo eh, updated. Ok, entonces, eso es desde el punto de vista del, del, del grupo este de Ciencia Abierta dentro de PLOS. Ahora les quiero contar cómo luce eso desde el punto de vista mío, como editora, en una revista que es PLOS ONE. Entonces, como les dije antes, PLOS ONE fue lanzada en el 2006, a diferencia de todas las otras revistas en PLOS, es una eh, revista no selectiva en el sentido de que, que el, como requisito la ciencia tiene que ser rigurosa y estar bien hecha, pero no tiene que ser sumamente novedosa. Como, eh, como alcance tiene, es muy vasto y considera todo lo que sea ciencia aceptable para, para PLOS ONE, entonces somos multidisciplinarios e interdisciplinarios y a raíz de eso tenemos distintos eh, grupos de editores internos en, en las oficinas que eh, cubren las distintas áreas académicas. Y también, importantemente, tenemos un team de ética de publicación. Es un, eh, una revista que tiene un grupo de aproximadamente 6.000, 7.000 editores académicos que son los que manejan la revisión de, de, de los artículos. Y, importantemente, es una revista que, que también eh, publica trabajos con resultados negativos o resultados que, que, que contradicen otros resultados ya publicados. Y acá les pongo una copia de, de un collection, que es un grupo de papers en, en ese ámbito de lo que le llamamos el missing pieces, por, que son los, las... Los, los pedazos de rompecabezas que uno no encuentra, son es, una, es para decir los, los resultados negativos, son una serie de papers que, que, que reportan ese tipo de cosas. Lo que les cuento ahora es eh, la, la criteria o el criterio de publicación. Y esto es interesante porque refleja el, el tipo de trabajo que nosotros consideramos. Y cada uno de estos ítems es algo que los revisores y los editores académicos tienen que evaluar en cada uno de los papers. Entonces, en el primer ítem tiene que ser, obviamente, un estudio científico, porque no consideramos como aceptable ningún tipo de, de opinión ni comentarios. Tienen que ser trabajos con investigación científica. Los resultados tienen que ser originales, los experimentos, las estadísticas y los análisis se tienen que, que realizar de manera... Eh, rigurosa, las conclusiones tienen que ser válidas, el artículo tiene que estar eh, claro y toda la investigación tiene que adherirse a los estándares de ética de experimentación y de integridad de investigación. Y desde el punto de vista de, de los datos, se espera que los papers de cada una de, de, de las disciplinas se adhiera a los estándares de comunidad con respecto a compartir los data sets. Entonces, ¿cuáles son mis, las responsabilidades nuestras como editores de una revista así? Son de compartir, o de publicar y compartir todos los resultados científicos, pero asegurándonos de que el, el informe de cada uno de estos científicos esté bien hecho, sea transparente y sea riguroso, y, muy importantemente, eh, tenemos que asegurarnos de, de mantener los estándares de ética de experimentación e integridad de investigación. So, ¿Cómo logramos hacer esto en una revista que recibe eh, aproximadamente eh, cientos de, de, de papers día a día? Tenemos una estructura en la cual, a apenas los artículos son mandados por los autores, hay un chequeo inicial por un grupo de, de, de editores que no son los editores académicos, que se aseguran de que los eh, papers se adhieran a distintas eh, políticas que les voy a comentar en la siguiente diapositiva. Y una vez que pasan estos chequeos, los papers van a los, a los editores académicos, que como les dije hay 6.000 y son... Eh, académicos que trabajan voluntariamente pa para esto, y son ellos los que manejan todo el proceso de revisión. Entonces los chequeos en sí eh, son respecto al, al, al primer ítem que les dije, que tiene que ser investigación científica, tenemos distintas pautas de, de cómo informar los estudios, depende, dependiendo de las disciplinas, y algunos de ellos requieren checklists, entonces tenemos que evaluar de que los checklists estén presentes, tenemos distintos requisitos, dependiendo de si el trabajo usa animales o humanos, con respecto a, a, a que sean aprobados por distintos comités de ética. La disponibilidad de datos tiene que ser aceptable. Y todo lo que sea conflicto de interés tiene que ser transparente y los autores tienen que declarar todo eh, o sea, lo más posible. Si alguna de estas cosas no, no lo consideramos aceptable, el paper es rechazado y no pasa a los próximos eh, pasos de, de ser visto por un editor académico y de peer review. Entonces esto es lo que hacemos nosotros como editores, pero ¿cómo, cómo luce la, la, ¿cuál es son la lo que es la ciencia abierta en, en Plus One? En, un, en una revista tan grande, tan heterogénea como lo que es Plus One. Y estas son todas las cosas que, que, todas las prácticas y todas las políticas que, que están pasando en, en la revista de Plus One. Como todas las revistas de Plus es acceso abierto, los estudios tienen que ser reproducibles y replicables y esto, como les dije, es uno de los eh, criterios de publicación, entonces es algo que es bastante estricto. Los datos tienen que ser abiertos, todos los papers publicados en Plus One tienen la opción de publicar la, revisión, eh, la historia de la revisión. Tenemos distintos tipos de artículos, como hacer pre-register o register reports, estudios, reportes, pre-registrados, o los lab protocols, study protocols, de los que le hablé antes, y también apoyamos, lo promovemos, de que los autores suban sus trabajos a distintos repositorios. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, con respecto al, al open data, a, a los datos abiertos. Como les dije, esta es una política que empezó en el 2014. Y lo que esperamos es de que todos los autores que mandan trabajos a Plus One tienen que hacer todos los datos que son necesarios para llegar a las conclusiones de ese paper, los tienen que, que tener o mostrar, de, compartir de alguna forma disponible, sin ningún tipo de restricción. Y esto lo hacemos a través de una declaración que está incluida en cada uno de los papers al principio. Y que nosotros chequeamos como parte de, de nuestros chequeos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que hace falta para reproducir los papers. Y esto puede ser cualquier tipo de datos, dependiendo de, de los trabajos. Y como les dije antes, Plus One publica en varios ámbitos distintos, entonces esto es algo que estamos constantemente eh, eh, trabajando con, con los editores académicos para entender cuáles son los requisitos de cada tipo de ámbito a dónde queremos que compartan o a dónde que pongan los autores la, los datos. Lo ideal, de acuerdo a, a los estándares FAIR, de los que hablamos antes, es que los autores pongan el dataset en distintos repositorios. Pero también se aceptan de que lo hagan a través de, de los archivos suplementarios de, de, de cada paper. Hay algunas excepciones por las cuales eh, consideramos aceptable de que los autores no compartan los datasets Y esos son cuando hay restricciones legales o éticas. Por ejemplo, con todo lo que sea eh, datos eh, médicos que tengan que ver con la privacidad de los pacientes. Y también en casos, por ejemplo, de conservación de algunas especies, a donde eh, algunos papers comparten la localidad de animales que están en peligro de extinción, ese tipo de data no queremos compartirlo porque nuestros papers son completamente abiertos y no queremos que eso esté en las manos de, de gente que quiera cazar estos animales. Ejemplos de, de que no aceptamos como eh, declaraciones de disponibilidad de datos son aquellos que eran los típicos, previos al 2014, previos a la política, que era de que los datos se van a hacer eh, disponibles cuando nos, la, alguien nos lo pida. Eso no es algo que aceptamos, a no ser que sea una de estas restricciones que hay de acá arriba. Y también datos propietarios que pertenecen a compañías si sí, sí, son los únicos que se necesitan para replicar los resultados, esos papers son mínimos, pero los recibimos y los rechazamos porque no consideramos que los estudios son reproducibles. Respecto a los preprints, tenemos como PLOS ONE tiene todos ámbitos desde la ciencia, eh, los autores que mandan sus trabajos a Plus ONE pueden tienen la opción, al principio cuando hacen el submission form, de mandarlo a dos eh, archivos o repositorios distintos. La idea es que el proceso en sí es sumamente fácil, que tienen que contestar sí a una pregunta, y de ahí en adelante, la, la, de nuestro lado en PLOS, lo que hacemos es mandarlos a los distintos repositorios. Y son los repositorios estos los que eh, deciden si el paper es eh, apropiado para BioArchive o MedArchive. Bio Mientras tanto, el trabajo en la revista de Plus ONE sigue su camino y, y es, eh, pasa por peer review, y por otro lado, los repositorios de esto están considerando si el paper se sube a los MedArchive o y En general es un proceso que dura dos días, dos o tres días, o sea que a medida que el, que el paper está entrando y yendo hacia un editor académico, el paper puede que ya esté visible al público como un preprint. Ahora les quiero hablar un poquitito de, de cómo es la revisión abierta en PLOS ONE. Entonces el paper es, eh, lo mandan al principio y, en el, y ahí mismo en el primer día tienen la opción de, como dijimos antes, de decir que lo quieran subir a un preprint server a BioArchive o MedArchive. A la misma vez el paper tiene los chequeos estos internos, y una vez que pasa eso y entra en el proceso de peer review, los reviewers, que son los, bueno, los revisores, tienen la opción, si quieren, de firmar con su nombre las, los informes. Lo que tienen que, hoy en día, con esto de, de la revisión abierta, los revisores tienen que, eh, eh, o sea, si, si aceptan de revisar el trabajo, tienen, existe la posibilidad de que esos informes que ellos dan sean publicados. Y eso solamente se sabe al final del proceso, una vez que el paper es aceptado, los autores tienen una pregunta al final de todo el proceso, de que si quieren publicar la historia de revisión o no. Entonces, muchos eh, revisores acá, eh, depende de, del ámbito, depende de la disciplina, tienden a firmar su nombre, otros no, pero en general no hemos visto un, eh, un problema con los revisores de no querer trabajar como reviewers para PLOS ONE con esta política de, de revisión abierta. La idea es que una vez que se publica la, la historia esta de revisión, existe como un archivo independiente, y esto es como lo usa en el paper publicado de PLOS ONE, si los autores decidieron publicar la historia, aparece un tab que se llama Peer Review, y la idea es de que todas las cartas, desde el principio hasta el final, están compartidas. En el caso este, por ejemplo, está la, la decisión de, de, de la, del editor académico, las respuestas, y el, esto incluye también los comentarios de cada uno de los revisores, la respuesta de los autores a los revisores y al editor académico, la segunda decisión, la última decisión. La idea de esto es que eh, es, está abriendo el proceso de, de peer review, y es muy útil para entender cómo ha sido, cómo, cómo ha progresado el paper desde que se mandó hasta que se publica, cuál es la evolución de todo el trabajo científico. Y también sirve para, para aprender a cómo revisar eh, trabajos en casos de journal clubs. Es muy útil en tratar de entender por qué algunos papers se, se han sido publicados versus no, eh, no publicados. Ok, finalmente les quiero hablar de este tipo de artículos que se llaman register Reports. Esto es algo que, que ha surgido más que nada en el área de psicología, pero que Plus ONE, como abarca todas áreas de, de distinto tipo de ciencia, lo consideramos para cualquier tipo de, de, de disciplina, que los autores quieran mandarnos los register Reports. Y lo que hace este tipo de, de artículo es dividir el trabajo científico en dos, en la parte de planificación y en la parte de los resultados. Entonces lo que eh, se esperaría de, de este tipo de, de artículos es que los register Reports, el protocolo en sí, consisten nada más la, los planes de los trabajos que la gente quiera hacer. Y eso es algo que eh, es revisado por revisores y editores académicos, y si se consideran que son aceptables, que tienen una pregunta científica viable, y que el diseño del estudio es apropiado, el, el, el paper se publica. Plus ONE, después de esto, se compromete a publicar cualquier sea el resultado de ese estudio que, la, que el editor académico consideró aceptable. Y lo que hace esto, como, como proceso, es evitar de que en muchos casos, muchos, muchos eh, científicos no tienden a publicar resultados negativos o no tan interesantes, porque esa es la tendencia. En este, en este caso, al haber publicado el protocolo en sí, incentiva más a los autores a mandar los resultados porque van a ser aceptados si hemos aceptado el protocolo eh, primero. Entonces el, el beneficio de este tipo de, de, de, de, de artículo es que combate la, los prejuicios que hay respecto a que todos los artículos que están en el en el récord científico siempre son positivos y que toda persona que hace investigación científica sabe que eso es la minoría de los casos y la mayoría de los casos los experimentos no funcionan. También en la, la revisión de los protocolos, esto tendría que, que mejorar eh, la forma en la que están hechos los estudios, porque por ejemplo, nosotros recibimos muchos estudios, eh, no muchos, pero recibimos estudios, por ejemplo, hechos con animales que la pregunta está mal hecha, o que hay demasiados animales utilizados que no tendrían que haber sido matados por nada, y que si ese tipo de trabajo hubiera sido investigado, evaluado en la parte de planificación, probablemente se hubiera evitado, eh, por ejemplo, matar you know, muchos animales sin necesidad. Y también le da más claridad a los autores, más eh, temprano en el proceso de cómo modificar los estudios, si el diseño del estudio en sí está, no está tan bien hecho. Entonces, las, la, en, en summary, las, las cosas de las que le he hablado es respecto al, a las responsabilidades nuestras como editoras o editores, es de, de asegurarnos de que toda la investigación que se publica en Plus One está científicamente bien realizada y éticamente bien realizada. Todas las políticas que, de las que he hablado están eh, creadas en colaboración con... con el comité editorial y con un advisory group que tenemos ya sea por ética humana o de animales y PLOS eh, continúa en lo que es eh, en tratar de investigar y en desarrollar distintas políticas para promover la ciencia abierta todo esto con el propósito de diseminar trabajos que sean inclusivos rigurosos y que estén éticamente realizados Entonces, ahora voy a cambiar totalmente de tema y les voy a hablar de otra cosa que, que, que el grupo de Strategic Partnerships en PLOS está eh, eh, activamente involucrado en, en, en hacer. Y eso es en acuerdos institucionales, porque lo que, están, eh, lo que se sabe es que previo al trabajo de, de este grupo en PLOS, el costo de publicar Open Science puede ser una barrera para muchos autores en muchas partes del mundo. Entonces, lo que este team está haciendo es tratar de desarrollar nuevos modelos, en este caso, modelos, acuerdos de publicación ilimitada con instituciones. Y el, el propósito de esto es llegar a un alcance a nivel global, eh, con, con la idea de que, se, que distintas instituciones tengan la posibilidad de publicar en distintas revistas de PLOS. Esto tiene tarifas que son anuales, bien transparentes y predecibles, y le, le permite a las distintas instituciones de publicar eh, ciencia abierta. Los modelos que existen son, el primero es el que ha, ha existido desde el 2001-2002 con Plus Biology por muchos años, y existió este solamente hasta que hace un par de años atrás se han desarrollado los otros tres. Son eh, Flat Fees for the Six, que, que, son para, que incluyen estas revistas en particular. Tenemos, hay otro modelo que se llama Community Action Publishing, que es específicamente para las revistas selectivas en PLOS. Y hay otro que, es para, que se llama Global Equity, que es para Global Public Health, Climate and Water. Cada uno de estos ha sido... Y, y, y hay nuevos modelos también que están siendo investigados y explorados y están ellos en colaboración con distintas comunidades de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, de acuerdo a las necesidades de cada región eh, del mundo. Si tienen alguna pregunta respecto a estos modelos, les pongo acá el, el nombre de, de la persona, mi colega que, que se encarga de esto. entonces eso es todo lo que tengo para compartir hoy bueno alejandra la verdad que excelente tu presentación te cuento que antes de, de pasar a las preguntas eh, vamos a recibir eh, a otro disertante que nos va a otros mejor dicho que en este momento justo están eh, acotados con el tiempo así que los vamos a recibir primero a ellos y después este, vamos a continuar con las preguntas que ya hemos anotado y registrado para, para hacerte a vos. Eh, vamos a, Virginia nos va a contar un poquito de qué se trata y después voy a leer un poco quién, el currículum de cada uno de los disertantes. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Eh, queríamos tomarnos unos breves minutos para contarles una anécdota que le da contexto a esta presentación. Eh, tiene que ver con un libro que recibimos hace algunos meses en nuestra biblioteca, y con ese mito que tienen las bibliotecas y los bibliotecarios sobre la protección de los derechos de autor. Eh, solemos decir, e eh, inculcar la bandera, de que somos la vitrina de creadores y creadoras, y este es un ejemplo hermoso que queríamos compartir. Hace unos meses recibimos, a través de una donación, de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Villa María, con el licenciado Gustavo Gómez Rodríguez, un libro que nos pareció muy interesante en el contexto de nuestro trabajo con las estudiantes y los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y con toda nuestra comunidad médica. Este libro se titula El conocimiento científico y la metodología de la investigación comprensiones en la resolución de problemas de estudiantes en medicina. Pensamos que este era el lugar apropiado para poder compartir con ustedes, con nuestra comunidad usuaria, eh, y también para poner en valor ese trabajo que nosotros tenemos de ser vitrina de las creadores y los creadores de contenidos de las obras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a leer una breve reseña de los autores que hoy nos están acompañando. El doctor Omar Rey es médico por la Universidad Católica de Córdoba y doctorado de Filosofía en Patología por la Universidad de Minnesota de Estados Unidos. Es profesor adjunto de anatomía patológica y fisiopatología en la Universidad Nacional de Villa María e integrante del Instituto de Investigación de dicha casa de altos estudios. También recibimos al doctor Alan Sassou, es médico cirujano por la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con un posgrado en docencia universitaria en ciencias de la salud y cuenta con posgrado de medicina crítica en la Universidad de Montpellier y Universidad Louis Pasteur en Francia. Es director de la carrera de terapia intensiva y cuidados clínicos de especialidades dependientes del Consejo Médico de Córdoba y docente en distintas cátedras de la Universidad Nacional de Villa María. Y por último, Graciela Magallanes, es doctora, la doctora Graciela Magallanes, es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular en estudios curriculares vinculados a la metodología de la investigación en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Villa María. Es integrante del programa Grupo de Estudios sobre Actividades Subjetivas y Conflictos. Es directora de publicación en la revista latinoamericana de Metodología e Investigación Social e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Sociológicos sobre las Emociones y los Cuerpos en representación de las autoras y autores que componen el equipo de trabajo, presentan hoy el libro El conocimiento científico y la metodología de la investigación, comprensiones en la resolución de problemas en estudiantes de medicina. Eh, le damos, lo habilitamos al doctor Alan Sazú si nos quiere este, comentar y hablar. Eh, voy a, en primer lugar voy a empezar exponiendo en, en, en, yo y después le voy a dar la palabra, así hemos coordinado, ¿podrá ser? Sí, pero como no. Perfecto, bueno, bueno eh, buenos días a todas y a todos. Eh, realmente un placer, como lo han planteado ustedes, estar aquí compartiendo con ustedes eh, y socializar este proceso de investigación y no es menor, y no quiero naturalizarlo, el rol de las universidades. ¿Me escuchan allí? Perfectamente. Ah, perfecto. Eh, el rol de las universidades y la posibilidad de que los autores podamos estar presentes eh, en la socialización del conocimiento. En esa dirección también, eh, bueno, agradecer al, al Centro Médico de Mar del Plata, a la universidad, y también a la Universidad de Villa María, que socializan los libros que hemos publicado. Y finalmente los autores, que como ustedes bien dicen, eh, somos un equipo en el que está también eh, la doctora Claudia Gandía, Sam Buelli, eh, Rebeca Martinengo, Silvia Melano, Ramat, eh, Pablo Maldonado y otros. Bueno. Perdón, eh, Graciela, per sí. perdón Graciela, si pudieras sí, sí. Este, habilitar tu cámara, si ¿sí te vemos. Ahí vemos. No sé qué ha pasado. Ahora sí. Muy bien, Ahí está, gracias. Está. Bueno, eh, bueno eh, entonces eh, allí decía, bueno, cualquier cosa porque ando con problemas, me avisan si se, no se habilita la cámara. Bueno, entonces eh, nuestro eje de la charla es el conocimiento científico y la metodología de la investigación. Voy a hacer una brevísima introducción, después le voy a dar la palabra al doctor Alan Sassu, a continuación al doctor Omar Rey, sí, porque estaba, estaba con algunos problemitas allí, espero que esté allí presente. Y yo eh, finalmente eh, voy a hacer un cierre, en la, ¿Me ven ahí? Oh, ando con ahí hablando tranquila, no hay problema. Bueno, bueno, por lo menos que se escuche. Eh, y finalmente yo hago, un, eh, a partir del, de la, lo que van a situar los profesores, de lo que fue la experiencia de investigación, voy a repensar y marcar algunas líneas teóricas, metodológicas, desde donde nos sostenemos. Eh, en esa dirección, quería sin, simplemente en esta introducción, marcar que esta, este gran desafío de la medicina, de la educación superior y de formar futuros médicos y el debate que hay en relación al conocimiento científico y a la metodología es el gran desafío de domesticar el azar, como dice Jan Hacking ¿no? El de, no hay determinismo, eh, los desafíos están en, lo, en las indeterminaciones de ese proceso de cruce entre ciencia, metodología y educación superior universitaria y medicina, ¿no? Bueno, eh, y no solamente eso, la mirada subjetiva desde donde cada estudiante y futuro médico sale adelante. Ese es el gran desafío desde la educación pública desde donde estamos investigando y el desafío de la ciencia, educación y sociedad. En ese sentido, el título de nuestro proyecto es la metodología de la investigación y los obstáculos eh, en el proceso de investigar eh, con estudiantes de, de medicina y sus desafíos porque la lógica de la ciencia no es la lógica de la disciplina y el problema del transponer de esos conocimientos. Allí lo que nos interesa de estos estudiantes de medicina es cómo adquieren esos conocimientos, cómo lo validan y cómo es el proceso de socialización en función de las agendas y discusiones en la sociedad contemporánea bueno, entonces ahora le dejo la palabra al doctor sazú que, que va a focalizar en, en una etapa sensible que es el primer año de la carrera y las experiencias que hemos tenido y después el, domar, el doctor Omar Rey situado en el tercer año que ya es una etapa donde avanza en el proceso formativo de, de, de su ciclo de formación valga la redundancia bueno, Alan está por ahí Ya acá estoy Buenos días, buenos días para todos, eh, agradecidos nuevamente por, por la invitación y, y por dejarnos participar en esta instancia, la verdad que estamos muy contentos por eso. Eh, la, el trabajo en el campo, en el libro que, que llevamos a cabo, la verdad que fue un, un estudio eh, importante con un equipo bastante heterogéneos, los cuales fuimos lenta y paulatinamente eh, interactuando en, en una forma eh, muy, muy valedera. Yo estoy en, en, en la primera instancia de la carrera de medicina en una materia que se llama anatomía humana, es decir que recibimos a los, a los jóvenes estudiantes en una situación crítica que es su traspaso entre la formación y la educación de eh, secundario con los primeros pasos en el ámbito universitario. Hemos visto que hay una brecha muy importante eh, en, en esta situación y les cuesta bastante a los alumnos llevar a, a cabo una, una, una ambientación y una adaptación a esta situación. En el ámbito somos una carrera bastante joven, la, la carrera de medicina en, en Villa María, en la Universidad Nacional de Villa María, lleva unos escasos siete años, así que esto todo es un desafío justamente en relación a esto. Y eh, ligado a mi, a mi práctica profesional y personal, eh, fue una, un desafío importante esta invitación a, a participar del trabajo porque lo tomé como una, una, una posibilidad y una oportunidad de validar mis estudios con respecto a la, a la formación docente universitaria. Así que ese fue eh, el aspecto. En ese sentido y con las encuestas llevadas a cabo y el, y el, y el, tra el trabajo en, en el campo, eh, llegamos a conclusiones eh, muy importantes que están plasmadas en el libro que dan cuenta de, de alguna manera de la, de la falencia o inconsistencia o desconocimiento que tienen nuestros estudiantes secundarios al ingreso al eh, el, el nivel de formación eh, de, de grado. Pues así que llevamos a cabo esta, este trabajo y con una participación muy activa de los estudiantes ya Omar Rey, mi colega, el doctor Omar Rey, seguramente va a poder hablar de eh, otro modo, porque ya él está un poquito más avanzado en la carrera, el tercer año, y eh, obviamente que los chicos ya a esa altura llevan otro, otro nivel de, de rodaje y, y aprendizaje. Así que, eh, francamente, positivas todas las... las los datos que fuimos sacando al respecto y a punto de partida de eso es que fuimos implementando algunas, algunas cosas ya desde el primer año para que todo el estudiantado empiece a rozarse con esto que es tan importante para, para toda la vida universitaria, que es el conocimiento científico y la metodología de la investigación. Eh, bueno, sin mucho más que que, que contarle, le, le paso la, la palabra a Omar Rey para que él le, le cuente desde su punto de vista. Bueno, eh, yo soy eh, docente de tercer año en la, en la cátedra de anatomía patológica y nosotros nos este, integramos a este equipo multidisciplinario de, de investigación, eh, interesando fundamentalmente a que los estudiantes nuestros participaran en una actividad práctica después ¿cierto? de transcurridos ciertos meses del de cursado de la materia para tratar de que resolviesen un problema clínico patológico sobre un tema ya que se había tratado ¿cierto? y ver de esa forma cuáles habían sido los conocimientos que habían adquirido durante el desarrollo de la cursada. De todo el curso estuvo muy participativo y la finalidad era ver, poder evaluar eh, el enfoque que los alumnos le daban ante un problema concreto que puede ser el mismo que se puede presentar en sus consultorios cuando, cuando termina su, este, su carrera, tratando de ver cómo se enfocaban ¿cierto? Eh, este, ante un caso muy, muy particular. Y se los agrupó en distintos, este, en varios grupos, ¿sí? en los cuales todos tuvieron a, eh, la oportunidad de tratar de resolver este problema. Se presentaron lógicamente distintas, eh, lo enfocaron de distintas formas, pero todos presentaron diagnósticos diferenciales muy interesantes y totalmente... Eh, eh, relacionados con la patología que se les presentaba, aunque llegaban a los diagnósticos por vías este, un poco diferentes. Entonces lo que se hizo fue eh, darles una especie de eh, devolución de explicándoles por qué algunos estaban más que otros, aunque todos estaban, diríamos, bien llegados a buen puerto. Pero de todas formas, algunos lo hacían de manera un poco más compleja, pidiendo muchos estudios que por ahí este, uno considera que no son tan necesarios y por lo tanto no era la forma más efectiva de llegar al final. De todas formas, el, el, el resultado de este, de este estudio fue sumamente interesante, los alumnos se quedaron muy, muy este, prendidos con estos y entonces lo, en un paso siguiente y dado de que la universidad se realizaba el primer congreso sobre avances en medicina o en salud, se los interesó a que presentasen pósters con casuísticas de los distintos docentes de la cátedra, que, diríamos, en colaboración junto con los alumnos, elaboraron los pósters, y así que presentamos nueve pósters cubriendo una variedad de, de casuísticas, y que son de lo que están en el libro, casualmente, eh, tuvimos eh, una un excelente respuesta de los alumnos, los que se animaron, muchos no querían ser los presentadores, pero eventualmente después estuvieron muy contentos y estaban preguntando dónde podíamos presentar póster de nuevo, algo que fue para nosotros muy estimulante, lógicamente. ¿cierto? Este, lamentablemente después los tiempos, para todos. Cambiaron con la pandemia, se disminu disminuyeron ¿cierto? Los, los congresos y demás, pero de, de todas formas pudimos ver cómo los estudiantes eh, se eh, in interesan en este tipo de cosas porque a la vez que son útiles para, para su carrera y ver ellos mismos pueden evaluarse dónde están plantados en determinado momento, ya en tercer año, ustedes saben, tienen los alumnos un conocimiento bastante amplio de lo que es la parte básica de la medicina, así que este, eh, fue muy, muy interesante los, eh, lo que pudimos eh, detectar en estas dos experiencias. Y todo está plasmado, ¿cierto?, en el libro. Así que le voy a dejar a Graciela que ella continúe. Gracias, Omar. Bueno, eh, como bien plantearon allí el doctor Sazú y el doctor Omar Rey, eh, estuvieron dando pistas de la experiencia en relación a que nuestro proyecto de investigación era un diseño cualitativo y cuantitativo, pero con, eh, pero con características exploratorias y descriptivas, porque como bien plantearon los profesores, no tenemos muchos antecedentes, ya que nuestra, en el caso de nuestra eh, universidad, es eh, hace siete años de estudio. Sin embargo, hay escasos estudios en la especificidad de estos temas que estamos trabajando en relación a medicina. Eh, allí quisiera marcar que el objetivo era describir y utilizamos entrevistas, o, eh, utilizamos encuestas, eh, utilizamos grupos de discusión, y también, como dijo el doctor Rey, un protocolo a partir de una situación de caso. Eh, el gran desafío allí era tratar de comprender, valga la redundancia, qué le pasa a los estudiantes, cómo resuelven, cómo salen adelante. Y si ustedes eh, en algún momento pueden acceder al libro, que es de acceso gratuito, la segunda versión y está en la web, allí podrán haber los capítulos donde eh, se puede analizar eh, cada una de las dimensiones que a nosotros nos interesaba relacionar, ¿no? Eh, a ver, esperen ahí. En primer lugar, era la pregunta por, lo, por el perfil, ¿sí? ¿Por qué el perfil? El nivel educativo, como decía el doctor Sasú, de qué escuela vienen, de qué especialidad vienen y la transición de la etapa del, del primer año… Eh, y allí las características de las fases de la investigación, porque a lo mejor solo algunos tuvieron en el secundario alguna materia ligada a metodología de la investigación. Y allí advertimos serias dificultades para identificar las fases de la investigación, del tema, del problema, de los objetivos, del marco teórico, del análisis de datos, de la importancia de hipotetizar... Y el razonamiento científico, que como bien decía también así el doctor Rey, que hay distintas vías. Esto es un gran debate en medicina, si hay que usar solo el método hipotético-deductivo, o hay que usar el método inductivo, o el método dialéctico, y las grandes discusiones y lo interesante de la metodología basada en evidencia y los enfoques de la complejidad. Bueno, en esos eh, tránsitos tratamos de ver qué antecedentes tenían, por eso el nivel socioeducativo, socioeconómico de los padres, si venían de estudiantes universitarios, era decisivo. Tema que viene siendo discutido hace como 30 años desde el enfoque de Bourdieu, desde Bachelard, desde los enfoques de Kuhn también en relación al campo científico, eh, y la posibilidad de que cuando se da ese momento, que como dicen los profesores, el clic de empezar a entender la lógica de la ciencia que tiene cosas en común y distintas con la lógica de la enseñanza. Ahí podrán avanzar ustedes en el segundo capítulo, que está bien de, detallado la, la situación que se trabajó con estudiantes de tercero de qué es comprender y qué pasa con resolver problemas. En la mirada de comprender científicamente, a nosotros nos interesaba una mirada cognitivo-emocional del proceso de resolución de problemas. Es decir, que no solamente la racionalidad científica en los procedimientos argumentativos de cómo descubro, cómo valido, cómo aplico, sino también en ese sentido, cómo me afecta a mí... Eh, desde lo emocional, desde lo sensible, los malestares que me podría traer eh, vinculado el tema que yo tengo que, que trabajar, ¿no? Bueno, y, y otra fase que allí nos interesaba era la res, el problema de resolver problemas, porque una cosa es resolver problemas científicos de cada investigador por separado, acá nosotros apostamos a la ciencia colaborativa, es decir, que como dijeron los profesores, se trabajaban en situaciones problemas en grupos y allí lo que importaba no solamente era resolver y los resultados de resolver que los profesores en medicina evaluaban sino las vías distintas y no solamente las vías distintas, las estrategias del plan para resolver problemas, ¿no? Allí se marcaba mucho la lógica de la enseñanza en donde la hegemonía de algunos estudiantes tenía más fuerza por sus antecedentes curriculares y eso eh, después en las conclusiones en algunos eh, grupos en, en, le demostró que no era garantía de, de que alguien sepa mucho desde el que haya tenido buenos promedios y que haya resuelto bien ese problema. Había otras alternativas de otros que tenían un pensamiento más divergente y que después le llevó a repensar en esa dirección. Bueno, en esa línea hay, nuestros debates están a partir desde el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en general, y en el nivel universitario y en medicina en particular. Por eso ahí nos interesaba Vygotsky, pero no solamente Vygotsky, el doctor Daín que ha sido un docente que ha escrito un libro sobre el razonamiento en medicina, los enfoques de Polia y otros autores eh, como Gushot, que debate los problemas, los obstáculos y las sensibilidades por los cuales cada, cada quien decide pasar por ese proceso. Eso nos llevó a otro capítulo con esos mismos materiales, tanto de los que planteaba el doctor Sazú como el doctor Rey, para ver esa trama emocional. ¿sí? ¿Qué significaría esa trama emocional? Lo que estamos pensando que la agenda... Del, no solamente de la medicina, de la educación médica, desde una mirada interdisciplinaria, pero sino también abordar el tema desde qué le pasa a un estudiante en medicina desde su propia subjetividad. Es decir cómo le afecta. Entonces, después de que resolvieron todo el, el caso, tuvieron una situación de entrevista y cuestionario autoadministrado, y allí le preguntábamos respecto a los atributos cualitativos o cuantitativos de lo que le pasó, si el, lo, le afectó o no le afectó la primera etapa, la segunda, o la, la resolución de problemas al final, las conclusiones, y no solamente eh, eh, qué le afectó, sino si se sostenía eso pensando que cuando él está en situación de clase o cuando va a las prácticas, ¿qué pasa si es, eh, se reiteran esas prácticas, esas emociones que le afectan, que le obstaculizan y en otros casos no le obstaculizan? Por ejemplo, ellos planteaban la, la fuerza de, que en ese proceso de formación es transmitirle una un modo de cómo se resuelve un caso con un futuro paciente y enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Tanto porque le había afectado su historia de haber tenido algún familiar y él ahora por eso eligió medicina o tanto transmitírselo concretamente a un familiar. Entonces, allí, por eso son importantes en medicina, discutir la, la, las comprensiones que no es solo la ciencia, el erudito, el científico del laboratorio, sino es cómo eso se, tra se trama y se traba desde lo socio histórico, lo sociocultural de la interacción médico-paciente familiar. ¿sí? Porque lo que estamos discutiendo también, y es la agenda de los últimos 20 años en ciencia, es no solamente que, eh, que, eh, que, que um, valide el conocimiento, que descubra, que valide, sino también socializarlo. El mundo se está interrogando que si los avances eh, científicos, la inteligencia artificial que, que se está usando tanto en medicina y todos los otros enfoques, realmente los sectores más vulnerables, por ejemplo, si tienen accesibilidad o no. En ese sentido, te, ustedes podrán encontrar en nuestro libro el cuarto capítulo ligado al tema de la socialización pública de la ciencia. Es decir, lo que planteaban los profesores en relación, nosotros hicimos una experiencia de que ellos tuvieran que investigar acerca de un tema, elaborar los pósters científicos y socializarlo. No solamente socializarlos a un público diverso en ese congreso, sino también la oratoria, la capacidad de argumentar científicamente frente a un tribunal que estaba evaluando los póster y después hubo una premiación en relación a la divulgación científica, tanto de la escritura científica del póster, tanto como de la instancia de la oralidad, ¿sí? Bueno, en ese sentido, en la discusión acerca de la socialización pública de la ciencia, eh, nosotros estamos pensando eh, en clave no solo de las grandes discusiones que hay, tanto desde Carlino, que es una investigadora que hace más de 15 años viene diciendo qué está pasando con los estudiantes universitarios, su escritura y su oralidad científica, su capacidad de argumentar y tener estrategias argumentativas, sino la otra cara de la moneda es repensar que el desafío de la socialización pública de la ciencia viene acerca de los debates de una ciencia abierta, inclusiva, colaborativa, participativa y la investigación ciudadana. ¿no? ¿Qué queremos decir? que acá está en juego otro desafío que tienen los planes de estudio, y nosotros tratamos de rastrear en, en, en el plan de estudio que teníamos, esta cuestión que estaba ligada a capa la capacidad de transponer el conocimiento, es decir, desde la ciencia al nivel universitario, que en el caso del profesor Satsu y el doctor Rey, lo, lo bajan al nivel universitario, pero también desde ahí los estudiantes, cómo lo comprende y lo que significaría tramponerlo al primario, al secundario, eh, a un sector urbano marginal u otra diversidad de pacientes heterogéneos que tienen, ¿no? Entonces, el debate está allí en la accesibilidad y la diversidad en relación a tramponer el conocimiento y lo que se viene discutiendo de la importancia de que no solo los estudiantes de medicina sepan mucho y con un buen nivel de conocimiento, en medicina, sino que sean capaces de evaluar esas evidencias, qué tipo de evidencias tienen, cuál es el nivel de evidencia, pero también que piensen que el razonamiento científico hay varios distintos enfoques metodológicos, qué le pasa a ellos y también tra, la transposición del conocimiento viene con el gran debate acerca de la transferencia del conocimiento. Hoy, no se puede discutir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia en la Argentina y en el mundo, se está debatiendo ciencia, metodología, transferencia e innovación ed educativa. Bueno, desde allí es que nos interesaba este, este lugar sensible de la sociabilización y lo que nos llevó ahora en esta última etapa, y bueno, esperamos que en el próximo eh, etapa de la investigación, porque esta que le estamos contando está ligada al 2016, 2017, 2018, y ahora estamos avanzando a partir de los resultados de esta investigación en un proyecto de transferencia a la comunidad, trabajando con la comunidad en forma participativa e interinstitucional. Es decir, que estos mismos debates de las sensibilizaciones en estas dimensiones, ahora se pasa y se articula con la importancia de la salud pública y los hospitales públicos que, que estamos en un equipo de 40 personas que estamos trabajando con, con el área de comunicación en el caso de uno, del hospital público Pasteo y con médicos del, del hospital que también son docentes en, en la carrera y también con el nivel medio y nivel eh, primario y eso al, para cerrar lo último que quiero marcar acá y a su vez Bien. Estamos trabajando por un enfoque de ciencia que también los niños y los adolescentes hagan afiches para sociabilizar respecto a temas de la ciencia, como en este caso después se derivó el ligado a la donación de órganos. Bueno, me extendí, disculpen. Perfecto, muchas gracias. Eh, para cerrar ambas presentaciones, en principio agradecemos la participación de Alejandra Clark, de Graciela Magallanes, de Alan de Omar Rey, eh, que nos acompañaron hoy en esta propuesta, que tiene que ver eh, en hacer una síntesis de lo que es la edición científica y la metodología de la investigación. ¿Por qué nosotros pensamos en estos tópicos? Eh, porque queríamos unir, hacer una convergencia en lo que tiene que ver eh, la especificidad de nuestra formación profesional, como bibliotecarias y bibliotecarios, pero también las comunidades a las que servimos, médicas y médicos, estudiantes en este caso y hoy mismo se encuentran presentes médicos del Centro Médico de Mar del Plata y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata que hemos podido eh, saludar. Y queríamos destacar eh, como síntesis de ambas presentaciones la importancia que reviste eh, la metodología de la investigación científica en el sistema de edición, porque investigadores e investigadores y también futuros médicos, estudiantes que van a pasar por su periodo de residencia y que tienen una obligación de publicar, eh, necesitan contar con herramientas que les permitan, en principio, conocer dinámicas alternativas al tradicional copyright que quizás se ofrecen como, forma, como un camino muy marcado, como se han dado a través de los comentarios, a través de PLOS, es nuestro ejemplo que nosotros queríamos compartir con ustedes para salir eh, de los métodos tradicionales de publicación, pero también saber qué camino tenemos que seguir para llegar a poder ser parte de una revista que se encuentra invisada en bases de datos, eh, que cuenta con todos los procesos de revisión por pares, y que muchas veces nuestras alumnas, nuestros alumnos, incluso nuestra comunidad médica, quizás desconoce un poco todo ese proceso eh, que no tiene que ver con los cinco pasos eh, de, de la investigación, sino mucho más con los requisitos de publicación, eh, cómo es el proceso editorial para remitir un artículo en una revista, y poder brindar estas herramientas desde los primeros años de formación nos pareció clave. Nosotros vemos muchos libros, muchos materiales que hablan de teoría general, de metodología de la investigación, pero no hemos detectado bibliografía específica que aborde las problemáticas que se detectan en los estudiantes, y en este caso en nuestra comunidad local para los estudiantes de medicina, por eso nos pareció un aporte sumamente enriquecedor, y desde aquí también queremos entonces generar la primera pregunta para ustedes, y a continuación vamos a leer eh, la catarata de preguntas que hay para Alejandra Clark con respecto a la metodología PLOS, la primera pregunta, para Graciela, para Alan y para Omar, tiene que ver eh, con qué herramientas piensan ustedes que pueden brindar desde sus dinámicas docentes de metodología de la investigación para que estudiantes en sus primeros años de formación tomen conciencia y se animen a eh, iniciar sus pasos en, en la producción científica, en la investigación y quizás también en la publicación en revistas. Entonces decíamos que muy interesante la pregunta y creemos que no hay una sola pregunta, no hay una sola respuesta, sino que por lo menos desde la experiencia y lo que recomendamos nosotros, como dicen los profesores, distintas vías. Una, y que es la que estamos implementando, nosotros sumamos desde el primer año estudiantes a nuestros proyectos de investigación. En el que estamos actualmente tenemos 10 eh, estudiantes de medicina y tenemos 5 estudiantes eh, de ayudantes alumnos y en otros momentos también hemos tenido eh, adscritos si ¿sí? la clave está eh, que en el proceso de enseñanza te integres a proyectos de investigación eso es por un lado por el otro, también el, eh, hemos tenido experiencia de trabajar con los profes en los temas que ellos estaban trabajando y plantearle desde nuestro proyecto de investigación o invitarle a los profes que elijan un artículo científico y que con el tema que ellos están trabajando y acompañarlos en el proceso, de, en función de las consignas de que ellos planteen, a mirar esos temas eh, con algunas preguntas ligadas a la lógica científica. Eh, la otra pregunta y el otro gran desafío es repensar de nuevo los planes de estudios en las carreras de medicina, es decir, que tendría que haber núcleos integradores, ejes eh, un, eh, o, o pasantías obligatorias desde primer año, un bloque ligado a experiencias en investigación, sí. Y por otro lado también algunos eh, espacios interdisciplinarios que estén pensando el gran desafío de la universidad, que es docencia, extensión e investigación. Es decir, que no es solamente, bueno, que el estudiante se incorpore a proyectos de investigación, sino en otros que son proyectos de ciencia y transferencia para tener el contacto de lo que es todas las etapas, como ustedes bien marcan allí, la lógica de la ciencia entre ciencia, educación y sociedad, y lo que suponen esos pasajes y desfasajes y transposiciones. No creo que hay una sola solución, creo que habrá que seguir repensando esas y la otra, seguir investigando en cada una de sus instituciones qué pasa con cada una de estas cosas, ¿no? Eh, porque son solo preguntas y respuestas provisorias que habrá que ver los sentidos al interior de estas lógicas, ¿no? No hay más que seguir haciendo, seguir investigando. Gracias. Eh, pienso también en Voz Alta, que es una oportunidad muy grande que los autores consolidados, investigadores y docentes den el espacio y la oportunidad a los estudiantes de formar parte de esos procesos y convertirse así en coautores. Eh, creo que ese es un gran incentivo para poder apoyar a nuestra comunidad de estudiantes a que sean parte de estos procesos de, de edición científica y que consoliden en la práctica eh, lo que se les enseña día a día en, en sus carreras. Eh, bueno, ahora vamos a seguir leyendo las preguntas que hemos recibido, en este caso para Alejandra. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Alejandra, vas a tener varias. Bien, Cristian te pregunta, ¿qué han observado sobre la reutilización de los datos provistos por los artículos? Esta pregunta es difícil, o sea, como científica yo, de, de contestarla numéricamente. La realidad es que no, no sabemos comprensivamente cuál es el, el resultado de, de, de cuánto las cosas han mejorado. Sabemos distintas cosas que obtenemos por distintos estudios que se han realizado, los internos por PLOS o publicaciones respecto a la política nuestra. Pero en general sabemos que cuanto más fácil, por eso la, la nueva política esta que se implementó, la que les mostré respecto al, al hacer más visible los papers que comparten datos, de que cuanto más visible se hace todo eso, más fácil es de reusarlos. Y también se sabe que cuanto, cuando los datos se suben a repositorios, porque los repositorios en sí tienen una estructura, una infraestructura, tienen estándares de cómo depositar los datos, hace que el reuso de ellos sea más fácil. O sea, en general sabemos que cuanto más estandarización haya del proceso, más... Eh, Fácil es todo el reuso de, de los datos que se ponen. Eh, pero sí, en general, eh, o sea, hasta el día de hoy, la realidad es que no sabemos exactamente. Sí, hasta que cada estudio es. Eh, hasta que alguien trata de reproducir un estudio, no se sabe definitivamente si, si todo el, lo que se compartió es válido para reproducir el estudio. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, sí. Sí, sí, no, seguí, seguí. No, que, que existen casos, desde de, en algunos casos, por ejemplo, publicamos eh, de, algunos papers, ya están publicados, y si alguien necesita información, por más de que todo el, el aparentemente los datos han sido compartidos, en algunos casos nos damos cuenta que en realidad hay problemas. Y en esos casos eh, tenemos que investigar internamente, tratar de entender qué es lo que falta, hablar con los autores, y en casos de que hay correcciones, corregimos el artículo. O sea, corregimos el récord y proveemos ese datos, dataset que se necesita. Ha sido claro. Igualmente eh, vamos a, a poner tus datos de contacto por si alguien más quiere ahondar en, en las preguntas. Seguimos. Cecilia te pregunta, ¿Qué perfiles tienen, eh, tienen quienes conforman el staff de editores Cómo se organizan las tareas y qué financiamiento poseen para sostener esa estructura. Primero que nada, staff editores son editores que trabajan como, como yo, ¿no? No los sí, editores sí. académicos. Quiero entender que es staff como el que el rol que cumplís vos. Sí, somos, eh, o sea, la mayoría de la gente de mi team son científicos que han hecho un doctorado. Y dependiendo de, de, de la disciplina, dependiendo del grupo en el que pertenezcan, son o gente con un background en psicología o sí, en biología molecular como la mía, o en medicina, tenemos algunos. O sea, son toda gente que, que, han tenido, que han hecho investigación de algún modo, pero que se quisieron meter en comunicación científica. ¿Y sobre el financiamiento que poseen para sostener la estructura? Eso es como el financiamiento de toda la gente que trabaja para PLOS. Están todos basados en, en el, o sea, somos una organización sin fines de lucro, pero que tenemos que ser eh, financieramente sostenible. Entonces, eh, tenemos todos un salario como tiene cualquier otra persona que trabaja para Plof. ¿Reciben algún tipo de reconocimiento por su labor? Nos pregunta Cristian. ¿Quiénes? Los revisores. Los revisores. Eh, sí, la, hay distintas formas en las que los revisores pueden tratar de, de resaltar su, su contribución a los papers. Uno, obviamente, es firmando las, los informes, y si la historia de, de, de revisión se publica, va a aparecer eso claramente en cada paper que ellos actuaron como revisores, pero también existe Pablons, que es, como un, o sea, es otra plataforma en la que uno se puede eh, registrar, y ahí se va eh, registrando todas los, los, las revistas para las cuales la gente ha sido un revisor. Entonces ahí tienen una especie de, como una lista de todos los papers en los cuales, no papers, los, las revistas en las cuales han actuado como revisores Y hay una especie de score, que si uno revisa muchos papers, tiene una gran experiencia como, como reviewer. En cuanto a los reconocimientos y la sostenibilidad económica, eh, ¿considerás hoy para PLOS indispensable sostener el sistema de APC, de procesamiento por cargo cargo de procesamiento de artículos para poder solventar los costos editoriales? ¿O piensan que existe alguna otra posibilidad de financiamiento futuro? Eso yo no sabría decirte, porque no estoy involucrada en todo lo que sea la sustentabilidad económica de la organización. O sea mi, mi rol es de editora. Eh, pero sí, no, no te puedo decir más de eso porque no soy la que está involucrada en esas decisiones. Pero en principio sí, estamos constantemente evaluando todo lo que hacemos, cómo, o sea, cómo llevar a cabo nuestra misión, y a la misma vez cómo mantenernos financieramente sostenibles con, con eso. Claro, creo que es uno de los temas de debate eh, actuales que persiguen las revistas de acceso abierto para asegurar una sostenibilidad en el tiempo, eh, sobre todo cuando no hay una dependencia institucional, eh, me refiero a, a universitarias sino que son por organizaciones como en este caso eh, converge en PLOS, entonces es un tema que bueno nos interesa seguir para conocer la realidad, como decíamos hoy, de revistas que no siguen los cánones tradicionales de publicación, y es la tendencia que nosotros queremos perseguir para, para nuestras comunidades. Vamos a seguir compartiendo otras preguntas que recibimos. Bien, eh, ahora Cecilia dice, ¿Hay topes de respuesta por parte de, de revisores? Dado que puede haber un ida y vuelta por estar sus evaluaciones publicadas, ¿Cuándo se da por concluida su tarea? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Eso tiene que ver con, con el proceso de, de evaluación de cada trabajo. Y en principio, el, la decisión final está en las manos del editor de cada trabajo. Las revisiones, los comentarios de los revisores pueden ser útiles y muchas veces pueden ser no útiles. Entonces el editor es el que adjudica qué tipo de preguntas el autor tiene que contestar y cuáles no. Y otra cosa que tienen que mirar es el criterio de publicación. Muchas veces los revisores se, se, les interesa avanzar el estudio de una manera en otra dirección a lo que los autores querían, entonces en ese caso el, el editor tiene que indicar que, que esas preguntas o sea, no, no son relevantes al estudio en sí. O sea que en, en cierta manera es caso a caso, cada editor va eligiendo qué es lo que, lo que hace falta para evaluar el criterio, para, para asegurarse de que el criterio de publicación está adherido en cada uno de los papers que publicamos. Cristian también nos hacía una pregunta que viene muy ligada a lo que recién te preguntaba Virginia, quizás ya parte la, la respondiste. Eh, porque él preguntaba cómo definen el costo de APC por países, por Argentina, para países como Argentina, del sur global, eh, es una barrera de entrada. Por estas latitudes se apoya, promueve la vía diamante. No, nada más a decir de que eh, antes de que se, que justamente por eso el, el grupo este de Strategic Partnerships, plus ha estado trabajando tan fuertemente en este tema. Y por eso es que en los dos últimos años se han desarrollado los tres modelos institucionales que, de los cuales he hablado. Porque hasta ese entonces definitivamente el APC en sí era una barrera para mucha gente. Y lo que se está viendo ahora con estos acuerdos es que hay mucho interés en, en varias instituciones, en varias partes del mundo, eh, para tratar de, de asociarse con PLOS de esta manera, para no tener que depender en las APC solamente. Um, pero los detalles de, de cada modelo yo no lo sé, de nuevo, porque no es algo en lo que estoy involucrado. O sea, todo lo que sea costo de las publicaciones, si tienen preguntas, les pueden hacer a, a Julia, que les puse o les puedo mandar de nuevo el email. Um, pero si sí, todo lo que sea el costo de las publicaciones, como editora, no es mi, mi, mi rol. Bien, sí, lo habías puesto en los slides, está puesto el mail. Eh, Ana Sangiorenti quisiera ampliaciones. Eh, por ahí, no sé si lo vas a poder responder vos, quisiera ampliaciones sobre los acuerdos institucionales para publicación y qué porcentaje de autores publican los set de datos luego de las nuevas políticas de Plus One. Lo de los <ríe> acuerdos no. institucionales, de nuevo, les diría que va a o ser, ser no muy bien, bien. Les pregunten sí. por detalles de, de, sí, de todo lo que se ha costado. Eh, respecto al, al porcentaje de, de, de autores que publican desde la política esta que introdujimos. Mm. So, el, ha habido un incremento, pero no es tanto como uno hubiera esperado, o como a uno le gustaría. Por eso es que tenemos todo este grupo de Open Science Research que está tratando de, de incrementar o de, de hacer, de facilitar el proceso de compartir los datos. Eh, lo que sabemos es que aproximadamente un tercio de los papers que nos mandan, la gente pone los datos en los repositorios. Y lo que se sabe respecto a un estudio que se ha hecho recientemente, que después se los puedo copiar, que fue publicado también en Plus One es que lo que han mirado son las los, las declaraciones estas de, de compartir datos cuáles las que tienen los URLs o DOI's o sea un, una fuente a dónde ir que todos aquellos que tienen este, esta información tienen un dataset eh, disponible entonces que, que una de las formas de, de tipo medir la validez de, de, de la declaración esta de datos es de que cuando tienen esto el, las chances son más altas de que los datos han sido depositados y que están y que existen. Entonces otra cosa que estamos tratando de hacer es de nuevo de, de, de, eh, promover a los autores de que provean, primero que pongan las cosas eh, de todos los datos en, una, en distintos repositorios y que, pro, que, que den este link para que los, la gente que quiera reproducir o mirar el dataset pueda ir derecho ahí. Eh, una de las últimas preguntas nos dice Cristian, si bien Plus One ha sido pionera en su tipo e introducido muchas innovaciones en la edición científica, en los últimos años ha perdido mucho volumen productivo. ¿Cómo ven esa situación y qué acciones está llevando adelante, están llevando adelante para recuperar ese gran atractivo que tuvo la revista por parte de la en parte de la década del 2010? Sí, esta es otra pregunta muy interesante por la cual podríamos estar horas hablando. Eh, la realidad es que Plus One fue el pionero y a consecuencia de su éxito salieron muchas otras, se lanzaron muchas otras revistas similares y la competición al respecto, o sea, subió muchísimo. Entonces hoy en día los autores tienen varias, eh, tienen mucha elección en, en, en lugares a donde ir. Eh, la manera en la que estamos tratando de, de combatir esto y de hacernos... Eh, más sí, atractivos, es justamente tratando de, de, de interactuar más con las comunidades directamente y tratar de entender las necesidades de cada uno. Eh, y es justamente lo que está haciendo el team este de, de Ciencia Abierta, tratar de entender qué es lo que ellos consideran útil, ya sea eh, para ayudarlos a compartir el, los data sets más, o, o, o distintos tipos de artículos que necesiten, o si quieren crédito. Entonces hay una... Hay mucho énfasis en tratar de entender las, sí, las necesidades de cada comunidad. Y como Plus One tiene distintas partes, de, o sea, distintas disciplinas, eh, también es, es un desafío ¿no? de, de, de, de trabajar con todos a la vez. Eh, dice, repregunto mi formulación inicial. ¿Hay incentivos para motivar a los revisores para desempeñar su labor? Redu y después aclara, reducción de un futuro APC, por ejemplo. No Incentivos hay. económicos que yo sepa no hay y son muy difíciles de, de también de justificar. Eh, sí, todo lo que sea incentivo económico con, con respecto a, a, sí, a mejorar o hacer el, el proceso más rápido tiene sus problemas también. ¿No? Porque en principio puede cambiar la calidad del trabajo si uno tiene un incentivo económico para hacer ese trabajo. ¿no? Pero no, que yo sepa no hay de ese tipo. Sí hay todo lo que sea incrementar o el, el, lo que es la visibilidad de la gente que, que contribuyó al proceso. Y por eso es que estamos abriendo el Bien, el... Bienvenido. El... El... Bueno, muchísimas gracias. Este, creo que hasta el momento no tengo más preguntas. Si alguien quiere escribir alguna, mientras voy a ir agradeciendo a, bueno, a todos los que participaron, eh, los que estuvieron hoy presentes. Eh, hemos tenido bueno, a Cristian, la gente de Mar de Plata, los estudiantes que asisten a nuestra biblioteca del Centro Médico, que son de la Escuela de Medicina... Eh, gente argentina, gente de Brasil también Ana Sanchorenti desde Buenos Aires eh, Enriqueta desde acá de Mar del Plata Mariela Viñas, eh, Cecilia Corda eh, Marta, Aline, eh, José Vargas desde México eh, Virginia Garrote desde el Hospital Italiano de Buenos Aires Miguel Nieto, eh, Raúl Mar Marcó del Pont, también desde México eh, a ver, Adriana Merio, desde el sur, eh, que es, fue parte de nuestra, eh, de nuestra Universidad de Mar del Plata, sí, es bibliotecario. Gustavo Liberatore, docente de nuestra carrera. Cecilia Cune, ya hemos dicho. Eh, José Rabasi también, compañero de, la, eh, de docencia en la universidad. Eh, bien, no me quiero. Seguramente Carolina Ferrer, Martina Ortega, también una, do, una estudiante de, nuestra, de la Escuela de Medicina y que asiste asiduamente a nuestra biblioteca. De, tenemos a Silvia desde Uruguay, que siempre está presente. Eh, bueno, José Vargas, ya, ya te habíamos comentado. Tenemos a, bueno, no nos queremos, seguramente hay más. Eh, acá tengo teniendo mensajes. Bueno, nos agradece Mateo Porta, Agustina Lara. Eh, desde Paraguay, Dayane. Eh, Adrián nos dice excelente jornada, felicitaciones. Eh, bien, acá muchas gracias María Cecilia, un saludo desde Córdoba. Eh, ¿A quién más tenemos? Bueno, Cecilia Cunia, gracias a todos desde La Plata, desde la UNAM, Flor Chanet. Eh, bueno, les agradecemos a todos eh, haber participado, los esperamos el próximo viernes 28, también de 9 a 11, con una nueva charla. Eh, muchas gracias por, por darnos este, el espacio y el tiempo para escucharnos. Alejandra, te enviamos un saludo enorme. La verdad que al principio dijiste que, te, que no dabas normalmente charlas en español, no se notó para nada porque fue excelente, eh, así que, bueno, muchísimas gracias por colaborar con nuestra jornada TAP del año 2022. Virginia, si quieres decir algo más. Eh, bueno, en principio, dado el cambio de objetivos en nuestra jornada, que pasó a convertirse en charlas, en este ciclo de charlas semanales que estamos teniendo en este año, agradecer la participación, eh, que hace mucho tiempo que no contábamos con médicos, con estudiantes... Eh, más allá de que la jornada inicialmente fue convocada para bibliotecarias y bibliotecarios y profesionales de la información eh, en ámbitos transversales, nos parece muy valioso poder converger en temas que unen a todas las comunidades con las que trabajamos y poder ir focalizando eh, localmente nuestra atención sobre esa comunidad a la que servimos, destacando hoy la participación activa y en la semana anterior, y en las inscripciones que recibimos para la semana siguiente, eh, de médicos y estudiantes, eh, agradecemos muchísimo el apoyo incondicional de todos estos años, de las bibliotecarias y los bibliotecarios que nos acompañan, y esperamos que esta jornada, esta charla, ahora charla tab siga siendo de vuestro interés para seguir encontrándonos. Un saludo, y los vamos a dejar ahora eh, en el saludo una, final de presentador antes, bien Antes del, del final, eh, Alejandra, te quiero hacer una consulta. Eh, vos sabía, en una, en una en los primeras slides hablabas que le había comentarios del público en general si esto ha dado resultado y el volumen es grande y si eh, después hablabas de repositorios y tra, el trabajo en general tra, eh, existen bibliotecarios que trabajen con ustedes y, cu y por último si tienen identificado en la parte latinoamericana comentarios públicos primero la realidad es que no todos los papers tienen eh comentarios públicos. Eso es algo que me parece que se ven en, en distintos ámbitos, también en los eh, repositorios de preprints. En generarlos, como que de, depende mucho de, del tipo de, de, de trabajo que se publica, eh, a cuánto la gente comenta. Muchas veces, desafortunadamente, los comentarios tienden a ser los negativos, como los que hace que la gente eh, los, los propulsa a decir algo. Eh, pero en algunos casos sí pueden ser comentarios de, de preguntas técnicas, y en ese caso eh, está bueno porque lleva toda una conversación de entre los autores y la gente que necesita información, por ejemplo. Eh, pero la, la, la cuestión de, de cuánto la gente comunica en, en, estos, en, en estos public forums es algo que me parece que, que tiene que ver con el tiempo de cada persona. O sea, que, al final del día todo se trata de cuánto tiempo tiene cada persona para hacer x Y, y que si sí, no es tanto como nosotros quisiéramos, pero no es distinto a, a ninguna otra así plataforma similar. Um. Después, el, la segunda pregunta fue de los bibliotecarios. ¿Y, trabajábamos ¿Y hay bibliotecarios con, trabajando con, con ustedes, gestores de la información? ¿En repositorios no, o en, en el proceso en sí? Sí, me parece que sí, no conmigo directamente en lo que yo hago de nuevo, porque yo estoy pasando. O sea, mi, mi, mi, mi rol es más específico, pero sí, tengo gente en la organización que los puedo poner en contacto y que ellos te pueden eh, sí, guiar. Un poco. Perfecto. Y en cuanto a si ¿sí tienen eh, identificado el aporte latinoamericano en publicaciones, si es este, interesante el volumen o no. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, tenemos justamente la, la persona que yo les, les puse el contacto, ella es. es, es la persona de, de PLOS que trabaja con, con todo el área de Latinoamérica. Bien, y evidentemente ha sido muy interesante, y te están siguiendo porque tenemos la última pregunta, de último momento, dice la última, dice Cristian, ¿hay una aceleración a la publicación de resultados negativos o aún sigue siendo una aportación marginal? De nuevo, depende cómo lo compares, <risas> desde... O sea, yo diría que, no sé si aceleración, pero definitivamente es algo que recibimos como tipo de trabajo y somos, no son todas las revistas que consideran este tipo de trabajo. Y yo sé definitivamente, porque yo tengo un trabajo que nunca publiqué, por ejemplo, de mi PhD, de, de este tipo, que estaba muy bien hecho, pero porque pasó ya su tiempo y en, es, en el momento mío no existían las revistas, no, no había. Eh, o sea, que no, no sé bien cómo medir aportación marginal versus... Eh, no, definitivamente es menos que la mayoría de todos los otros tipos de trabajo. Eh, pero eso es por, por también una cuestión me parece mental, psicológica de, de, de los autores que que, que piensan que no, no vale la pena mandar ese tipo de trabajos. Por eso hemos tratado de sacar colecciones o sea de grupos de trabajos que, que caen bajo esa categoría, y tenemos todavía gente que, que manda trabajos que los quieren adicionar a esa colección. Pero la colección tiene, no sé, menos de 100 trabajos en sí, en esa área. Sería genial de recibir más porque sé que existen esos trabajos. Claro, como un nuevo tipo de trabajo a publicar acá, Cristian. Bueno, ahora sí. Alejandra, es un honor que, que hayamos podado, podido contar con, con tu presencia. Creo que es un gran aporte eh, y te queremos agradecer. En nombre del centro médico, agradecemos al centro médico que nos da este espacio, a la biblioteca que nos da este espacio para, para compartir con colegas eh, bibliotecarios, con colegas médicos, o sea, y con, y con estudiantes. Así que y como final, bueno, recuerden que las tres charlas tanto la del, mar, la del jueves pasado, la de hoy y la del próximo viernes, las van a poder seguir desde nuestro canal de YouTube. Les vamos a pasar a todos el link. O sea que si alguien quiere volver a verla, compartirla, eh, lo va a poder hacer. Y ahora sí, los dejamos con el video final y el saludo final de Pablo. Muchas gracias a todos. Y llegamos al final. Un nuevo encuentro, una nueva charla TAB. En este caso desde Londres, disfrutar de todo lo que compartió con nosotros Alejandra Clark, una historia sobre la transformación de la edición científica como editora de la División de Ciencias de la Vida de la revista científica PLOS ONE. Y también tuvimos un plus, tuvimos un plus, porque desde la Universidad Nacional de Villa María, digo bien, ¿no? Presentaron un libro que pasa a ser una contribución también de estas charlas TAB, temas actuales, en Bibliotecología. Esto sigue, esto no termina. Por eso le solicitamos primero que sean agentes multiplicadores quienes participaron de la charla de manera virtual porque nos queda una charla más, una charla TAB, temas actuales en Bibliotecología. El próximo viernes 28 de octubre, entre las 9 y las 11 de la mañana, hora de la República Argentina, nos vamos a encontrar con Ariel Torres. Ariel Torres es editor y columnista en el diario La Nación sobre divulgación científica y tecnológica, es un verdadero referente de atención, de escucha a nivel nacional e internacional. Es un verdadero lujo tener una charla TAB con Ariel Torres. Privacidad, seguridad y manejo de la información en tiempos de Internet y redes sociales. Ariel Torres, como te decía, va a estar de 9 a 11 de la mañana, el viernes 28 de octubre, en la última charla TAB cerrando este año 2022. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Ahora mismo envía un correo electrónico a biblioteca bibliotecamdp.gmail.com o a biblioteca@centromedico-mdp.org.ar. Envía el correo electrónico y te vamos a entregar el link correspondiente para que puedas participar de la charla de Ariel Torres, editor y columnista del Diario La Nación sobre divulgación científica y tecnológica. En La Nación, el diario, el portal y todo el medio de comunicación. Un lujo lo de Ariel Torres. Charla TAB, seguimos en contacto, nos reencontramos antes de cerrar este mes y muchísimas gracias por haber participado de la charla de Alejandra Clark y también la presentación del libro de la Universidad Nacional de Villa María. Muchísimas gracias.